Les voy a enseñar un método infalible, súper fácil y súper sencillo, así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para poder realizar el desbloqueo de nuestro celular Android con patrón, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare for You Key for Android, el cual estará en la descripción del video lo descargan, lo instalan y luego de registrar la licencia le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta For You Key for Android nos da dos opciones podemos quitar bloqueo de Google en caso tal de que tengamos un dispositivo con ese problema, ese inconveniente y también tenemos la opción de quitar el bloqueo de pantalla el patrón que es la opción que a nosotros nos interesa le damos clic allí y aquí el programa nos da dos opciones, podemos quitar bloqueo de pantalla sin perder datos. Tengan en cuenta de que esta función solamente es exclusiva para algunos dispositivos de Samsung, algunos modelos antiguos. Pero a nosotros nos interesa esta función que dice quitar bloqueo de pantalla. Entonces vamos a seleccionar esta opción y ya acá nos detecta el dispositivo conectado. Obviamente nuestro teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable USB USB. Okay, para que detecte lo que viene siendo la marca del dispositivo Luego le damos clic a la opción que dice quitar ahora Aquí bueno, nos indica que va a borrar toda la información Le damos en continuar, le damos al botón verde que dice sí para continuar Y bueno, aquí va a recopilar primero la información necesaria Esto es súper pero súper importante Entonces bueno, vamos a seguir todas las instrucciones Lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo Tal cual como nos lo indica el programa Vamos a apagar lo que viene siendo... Nuestro celular, nuestro dispositivo de Samsung, es lo primero que tenemos que hacer. Luego de que el dispositivo se haya apagado, vamos a presionar los tres botones que nos indica el programa. Que para este modelo o para esta marca sería el botón de volumen arriba, el botón de inicio y lo que viene siendo el botón de encendido y apagado. Los tres botones los presionamos al mismo tiempo y lo presionamos hasta que aparezca el logo de Samsung. Cuando aparezca el logo de Samsung vamos a soltar los botones Y cuando soltemos los botones en teoría ya debemos de poder entrar en el modo recuperación Que es este modo que ustedes están viendo en pantalla, el logo de Android De igual manera recuerden que el programa de For You Key for Android Nos da las instrucciones que tenemos que realizar para poder continuar con el proceso Entonces solamente sería cuestión de seguir estos pasos al pie de la letra ¿Ok? Ya cuando eh, realicemos todo todo esto le damos clic al botón verde que dice siguiente Entonces cuando estemos en esta pantalla nos podemos desplazar con los botones de volumen entre las distintas opciones Y podemos confirmar con el botón de encendido y apagado la opción que nosotros deseamos escoger Ahora voy a sacar un poco el dispositivo para que vea más o menos las opciones que aparece Aquí tenemos que irnos hasta la sección que dice White Data Factory Reset cuando esa opción esté marcada que en este caso la tenemos en tercera posición vamos a presionar el botón de encendido y apagado para confirmar ahora vamos a desplazarnos hasta la opción que dice yes para confirmar esto lo hacemos con los botones de volumen y luego le damos clic al botón de encendido y apagado para confirmar ¿Okay? aquí como pueden observar se está formateando la información aquí dice que la información ya se ha formateado y se ha completado entonces ya sería cuestión de reiniciar el dispositivo. Para eso simplemente vamos hasta la opción que dice Reboot System Now. Generalmente es la primera opción. Esa opción la marcamos y seleccionamos esa opción con el botón de encendido y apagado y ya esperamos a que el dispositivo se reinicie una cosa bastante interesante es que ya luego de realizar todo esto aquí el programa nos indica de que la eliminación del bloqueo de pantalla se ha realizado con éxito entonces como se ha eliminado el patrón se ha desbloqueado el dispositivo ya podemos darle clic en aceptar y ya podemos cerrar el programa si así lo deseamos Ahora vamos a continuar el resto del proceso y bueno chicos ya después de que se haya reiniciado el dispositivo, el teléfono, sería cuestión de configurarlo seleccionando el idioma, aquí nos conectamos a una red Wi-Fi. luego le damos en siguiente, aquí configuramos lo que es la fecha y la hora, le damos en siguiente, a continuación aceptamos los términos y condiciones en caso tal de ser necesario, le damos clic en siguiente, a continuación configuramos una cuenta de Google si lo deseamos, en este caso no la vamos a configurar de momento. Aquí podemos configurar lo que viene siendo el GPS, los servicios de localización, podemos colocar el nombre de la persona a la que le pertenece el dispositivo, le damos en siguiente. Y podemos en este caso colocar una cuenta de Samsung al menos en este dispositivo No lo vamos a hacer tampoco, vamos a omitir este paso Y ya le damos en finalizar Y ya como se pueden dar cuenta tenemos acceso nuevamente al dispositivo ¿Qué resta? ¿Qué falta? Falta configurar un patrón, un patrón nuevo o un código de seguridad Para eso nos vamos hasta los ajustes nos vamos hasta la opción de pantalla de bloqueo, vamos acá a seleccionar bloqueo de pantalla, seleccionamos un patrón y en este caso vamos a colocar un patrón que sea fácil de recordar para nosotros pero difícil de adivinar para los demás. Según el modelo o el dispositivo seguramente vamos a necesitar configurar también un código pero bueno ya eso va a depender del modelo como tal, configuramos un código y listo, recuerden que el código también tiene que ser difícil de adivinar para los demás y fácil de recordar para nosotros y ya tenemos el dispositivo nuevamente, podemos restaurar una copia de seguridad de la información si la tenemos para recuperar la información, pero ya vamos a poder desbloquear el dispositivo con patrón sin ningún inconveniente